Hola chicos. Todos tuvimos un sueño al entrar a CCH. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Lo cumpliste? Soy Diana. Yo soy Mariana. Somos parte de un Amos Pet y vamos a ver cuántos cumplieron su sueño. Acompáñanos a ver. Mi meta sigue siendo desde que entré a CCH salir en tres años y obtener el promedio para mi carrera. Bueno, mi sueño cuando entré a CCH era llegar a ser alguien en todos los en todos los sentidos, mejorar mi desempeño académico y hacerme de muchos y grandes amigos. Y pues que sí lo he cumplido. Sí, sí lo he cumplido. Y me siento muy orgulloso de vivir. Ah, ah bueno, mi sueño cuando entré a CSH era estudiar medicina por mis papás, pero pues me agarró el relajo, entonces mi promedio bajó y ahora creo que voy a tener que hacer el examen. Pues no tenía un sueño realmente, hasta que ya fui en tercer semestre, como que me fue desarrollando el gusto por la química. Y pues yeah. pues mi sueño... Hace cuatro años era salir de CCH y ir a la, irme a la facultad, pero antes de eso, pues sí, superarme a mí mismo, conocer chicas y más chicas y... Tomar. Mi sueño al entrar al CCH era ser, ser ingeniero. Hasta el momento lo estoy cumpliendo, ya que llevo buen promedio y me esfuerzo en la escuela. Bueno, mi sueño de CCH era justamente poder acabar la preparatoria a tiempo. Y pues creo que lo voy a hacer. Bueno, mi deseo era ser médico. Pero me ganó el desmadre, eh, la flojera también, no hacía tareas, eh, le echaba mucha flojera a los exámenes. Ah, pues bueno, mi sueño cua cuando iba a entrar a CCH era pues que iba a conocer nueva gente, eh, cosas nuevas y salir en tres años. Pero pues me ganó el desastre y ese mi cuarto año. Pero pues está padre, me gusta mucho el CCH. Bueno, una de mis grandes metas era entrar a CCH, porque anteriormente estaba en otra prepa. Ahora uno de mis sueños que se troncó fue entrar a la carrera de medicina en Ciudad Universitaria. Como tú también sabes, cumplir una meta no es algo fácil. Durante nuestra estancia en CCH, algunos cumplieron sus metas y otros fracasaron. Pero eso nos hizo madurar y crecer como personas. Estas experiencias vividas nos ayudarán a entrar a la facultad y durante toda nuestra vida.